Muy buena Mastercraft Capos, bienvenidos. Bueno, bueno, chicos, tenemos algunos momentos para mejorar, como les estaba comentando, pero bueno, les muestro un pequeño video mostrándoles de algo que me ha llegado. Pues porque fue hace unos días, hace como más de yo que sé, más de un mes. Así que no quiero mezclarlo poniendo primero esa parte y luego esta. Así que mejor, pues, chicos, vean este pequeño video y les muestro de qué va. Bueno, tenemos una nueva aventura para el canal. Y les cuento rápidamente aquí mi negocio donde estamos en esto momento si tengo abierto espero que nadie llegue eh, pues normalmente han visto que yo tengo un pc gamer pero como que le hace falta algo si ¿sí? la idea es dejar lo mejor decorado posible en el sentido de lucecitas, hacer afiches bueno por aquí van vale a ir más afiches pero bueno chicos tenemos esta increíble aventura para hacer una increíble decoración para que la torre sea mucho mejor que es esto <risa> y bueno que chicos me ha llegado de aliexpress llegó bastante rápido lo compré hace como 15 días la verdad que es de lo más rápido que me ha llegado a aliexpress y la verdad es que sí que lo estaba necesitando también acomodo la cámara y les muestro bueno chicos ya he destapado esto es lo que nos ha llegado he pedido tres disipadores cooler para pc lo sirve para intel y md trae sus respectivos adaptadores he pedido exactamente tres uno es para mí uno es para mi torre que está aquí al frente está de acá otro es para uno que bueno es un otro video que más adelante Les estaré contando y otro es uno que me han Encargado para mejorar un computador que el disipador De stock que trae es muy muy básico Así que bueno chicos ¿qué dices si me Acompañan y ponemos una De estas bellezas a Mi computador vamos A ello bueno chicos, una vez ya habiendo visto esta parte de video, como les mostré, he pedido estos RGB chinos. Así que bueno, vamos a volverlos a ver, vamos a verlos más a detalle. Y pues bueno, miramos cómo se instalan en mi PC para dejarlo como más estilo. Así que vamos. Así es chicos, tenemos este RGB chino que es de Aliexpress. Es un cooler... Con, bueno, con ventilador, con fan y RGB Ya lo habrán podido ver en el PC de la novia de Castile DC La verdad que alumbra muy bonito Y bueno, ¿por qué quiero hacer esta mejora? Pues normalmente chicos, eh, la gente viene y alcanzan a ver estas poquitas luces Y se dan cuenta que es un PC Gamer Y me digo yo, bueno, y si le ponemos esta belleza ¿Será que ahora sí será Gamer Gamer? <risa> bueno chicos, hagámoslo y abriguémoslo. Así que bueno, voy a apagar el PC y lo montamos Bueno chicos, ya lo tenemos aquí listo. Pues me he dado cuenta que no es necesario desconectar todo. En estos momentos, pues solo quedará el audio del celular, ya que pues, pues tengo apagado el computador, no puedo poner a grabar con el OBS, con el micro profesional. Así que bueno, chicos, ¿cómo podemos instalar este disipador chino con RGB a excelente precio? Pues básicamente muy fácil chicos Simplemente pues, necesitamos un destornillador de estrella Desmontar este cooler Que era el que venía originalmente con mi Racing 5 Que por cierto acá tengo la caja Y pues básicamente sería montar El RGB chino nuevo Y pues quedaría, bueno chicos Vamos nuevamente a tomar nuestro cooler RGB chino, aquí lo vamos a dejar Vamos a tomar un destornillador de estrella Me disculparán el desorden Pero pues estoy para hacer una remodelación Muy importante en el, en el local Así que bueno chicos, igual pues estaremos mostrando Detallitos, vamos a retirar el Cooler o disipador que traía por Stop, el Ryzen 5600 Bueno chicos, creo que ya ha salido Si sí, ahí está, vamos a desconectar el El conector de, que le da la, El voltaje al ventilador Bueno chicos, lo tenemos un poco sucio Ya la crema disipadora está bastante Gastada, hace Bastante tiempo que no le hago mantenimiento También tiene un poco de polvo Así que vamos a aprovechar Que hemos quitado el Ventilador y voy a hacerle una pequeña Limpieza, inclusive por acá creo que tenía la brocha ya está Vamos a hacer una pequeña Limpieza y pues continuamos Polvo, chicos Bueno chicos ya le he hecho una buena limpieza Después de un rato no lo voy a limpiar más la verdad que como ya se relocal El polvo me está molestando un poco No tengo ventilador como para extraerlo Así que pues por ahora vamos a montar El RGB, el disipador con el RGB Y bueno chicos, un problema Que noto es que cuando llegó El cooler, eh, cuando llegó como tal Las piezas de, para montar este Computador hace un tiempo, que por cierto Les voy a dejar el video en la descripción para que vean Cuando lo monté, yo recuerdo que quité Las soportes, los soporticos Que traían originalmente que era Donde venía supuestamente pues, un cooler más pero este cooler, como va atornillado, no necesita esto. Y si vemos el cooler RGB chino, este trae una forma de anclarse distinta que es con dos ranuras, como si hubiera una tarjeta madre antigua, chicos. Pues básicamente no, no lo trae, solo trae para tarjeta madre Intel para procesadores Intel. Y bueno, chicos, eh, bueno, creo que no podemos hacer esa instalación. Y pues no recuerdo donde dejé las ranuras. Entonces pues por ahora chicos tendremos que dejar así. No, no, no, mentira chicos, mentira. Ya me acordé. Ya me acordé que en la caja de Ruiz en 5 inclusive si la sacudimos eh, tiene un sonido. Ahora que me acuerdo hace años que ensamblé este PC gamer. Recuerdo que yo guardé esas piecitas Pues como les digo no las necesité Si no estoy mal la guardé en esta caja Está acá donde venía el, el disipador Y chicos aquí las tenemos O sea que vamos a poder hacer el ensamble sin ningún problema Así sí chicos acá están Vean estas son las piezas que les decía Donde va el nuevo ventilador Entonces vamos a usar Inclusive guardé los tornillitos chicos Estos son los que necesito En, en este caso irían en esta posición la verdad que es muy muy fácil de montar si se tienen las piezas que son, inclusive la calidad de estas son mucha mejor chicos, así que bueno, simplemente sería poner los tornillitos y ya quedaría, así que vamos a ello. Chicos ya hemos puesto las soporticos, los soporticos Los que enganchan Por decirlo así Nuevamente vamos a poner nuestro Procesador pero bueno chicos creo que lo voy a limpiar Un poco primero vamos a poner nueva pasta térmica Y bueno continuamos Bueno chicos, he guardado el disipador de stock que trae que version 5 en la misma cajita pues para no, que no se me vaya a dañar. Ya lo había limpiado, vamos a limpiar el procesador y continuamos. En listo chicos, ha quedado bien bien limpio nuestro Ryzen 5, la verdad hace rato rato que no veía eh, la letra de Ryzen 5 bueno, que dijera todo eso, aquí está eh, no se alcanza a ver Ryzen 5 1600 ahí está, la verdad que trae muy buena potencia este procesador, vamos nuevamente a instalarlo y bueno chicos, vamos a echarle la crema disipadora que la tengo por aquí vamos a utilizar esta Vamos a dejarla así por ahora, no vamos a echarle más y creo que está más que perfecto Bueno chicos, ahorita sigue el Cooler chino, vamos a primero retirar La etiquetica de Advertencia, eh, la que protege Y se encarga de que no se vaya a ensuciar como Talón de disipa, este disipador Chicos, se lo puse al computador De la novia de Castile DC, al procesador FX6100 La verdad, ese, ese procesador Jala más de 120 watts De electricidad, y pues Lo disipa bastante bien, así que no creo que haya ningún problema con mi Racing 5 ya que nomás jala 60 watts si no me recuerdo mal Entonces chicos vamos a instalarlo Vamos a rogar que todo, todo salga bien Y que sea lo que Dios quiera Vamos a instalarlo, encenderlo A ver qué tal queda Bueno chicos, una de las fallas que traen estos disipadores con RGB chinos Es que donde van enganchados están muy, muy, por decirlo así, dobladas hacia adentro Entonces con mucho, mucho cuidado si llegan a comprar un RGB de estos Y viene de esta forma lo que deben hacer es agarrarlo así Que los dedos entren por esta parte e luego doblando hacia afuera con mucha paciencia Así que voy a hacerlo y cuando ya esté listo pues lo ensamblamos bueno chicos, ya lo he hecho de pues la forma correcta, lo mejor posible tampoco irme a pasar, vamos a ver si ya ha quedado pero mucho cuidado que no se nos vaya a untar mucho de crema disipadora Voy a quitar la tarjeta gráfica para más comodidad chicos, ya que ves como está en esta parte Entonces creo que me está subiendo una gotica Hermosa Y bueno chicos, vamos a ver si ahora sí la podemos instalar Bueno chicos lo que he visto es que ya ha quedado bien fijo El cable pues lo he dejado un poquito para arriba Ya que pues es un poco delgado No quiero que de pronto por el, Si se llega a recalentar en algún momento Se pegue con el disipador y se derrita O se corte Así que vamos a dejarlo Y mientras tanto chicos creo que acaba bastante bien Así que lo que voy a hacer es Voy a nuevamente a poner la tarjeta gráfica Y es hora de encenderlo chicos Vamos a finalizar a ver qué tal queda Listo chicos, ya hemos finalizado Ya ha quedado todo instalado Voy a verificar que todo esté bien de Igual forma pues solo desconecté la gráfica Que no tiene alimentación extra Y solo he conectado el disipador Cooler a, al conector principal de, de refrigeración de procesador Así bueno chicos, ha llegado la hora La verdad, deseen mucha suerte Y vamos Y bueno, encendido bien y de imagen Bueno, esa es del monitor Y, y, este, todo viene el ventilador HDMI Y no da nada Y Listo, chicos Ahí ha quedado Vamos a tocar que no esté caliente, aunque lo siento La verdad, un poco temble Que chicos, yo creo que lo voy a acomodar Mejor bueno chicos, qué le puedo decir sin palabras la verdad Es hermoso este cooler chino, la verdad que ha valido la pena Como siempre voy a dejar los links en la descripción ya en estos momentos pues ha encendido el PC, no ha botado ningún error chicos, eh, pues porque puede que por lo general detecte que no, no tiene el ventilador o el cooler original chicos. En este caso pues ha quedado bien, así que si recomiendo estos ventiladores chinos, pues por ahora puedo decir que sí, ya que en el PC de la novia de DC que tiene un FX6100 ha funcionado bastante bien. Y bueno chicos volviendo a la calidad del micrófono profesional que aquí tenemos esta belleza Pues como les decía si sí les puedo recomendar este cooler la verdad que se ve muy muy bonito Lógicamente el RGB no es personalizable es el RGB que ven ahí chicos Como tal esos colores que es azul, morado, rojo, eh, bueno naranja, verde y rojo esos son los colores que da Más la combinación que tenemos aquí De el RGB de nuestra tarjeta madre Más el RGB que le he puesto De este cooler para sacar el calor Se ve muy muy bonito chicos De a poco voy arreglando mi PC Gamer Y bueno chicos, para los que pregunten ¿Qué vamos a hacer con el cooler de, Que viene de esto de Ryzen 5? Si ¿Sí le tenemos algo destinado Por ahora no les voy a decir pero sí le tenemos algo. Y bueno chicos, vamos a dejar este video por acá sin antes mostrarle una siguiente mejora que le vamos a hacer al PC. <risa> ah, ah. Sí chicos, también vamos a cambiar la fuente de poder, pero eso será para otro video. Si les gustó este video, recuerden darle like y suscribirse de por vida chicos. Déjame en los comentarios qué más quieren que hagamos. De a poco pues iré comprando piezas gamer, componentes de PC bastante poderosos y caros pues para ir probándolo. Bueno, no tan caros, pero sí a un, precio que, a un presupuesto que se me acomoda el bolsillo. Y bueno chicos, no siendo más, me despido y hasta la próxima. Bye bye.